a la compañera Rosa Yapura por su militante y trayectoria ahora una mención para la compañera Hilda Cristina López por su trayectoria política y militar en el peronismo. Llamamos a la compañera Graciela Polizú por su trabajo en el área de educación. Vamos, Graciela. Llamamos ahora a la compañera Esther Villet por su militancia en los barrios de nuestro querido Úrbita. Esther. Bueno, no debe haber llegado todavía la compañera. Vamos a llamar a María Sol La ginestra, por la juventud, por el laburo que viene haciendo con la juventud. Aplausos Muy bien, compañera. en reconocimiento a la compañera Marcela Correa en reconocimiento a su enorme trabajo con los merenderos. Seguimos con la mención de una compañera muy especial, Carmen Márquez, por su trabajo militante desde las organizaciones sociales. Vamos a llamar a una gran compañera, Rosa Esther. Bueno, no es la última. Vamos a llamar a más compañeras. Vamos a llamar a Rosa Esther Distassi por el área por su laburo y su actividad militante, gran compañera. Y ahora sí. Por último vamos a llamar a la compañera Rita Díaz por su trabajo en educación en los jardines y parques. Ya está? Y ahora le vamos a pedir a nuestro compañero ya que tiene. hola. Ya está. Imagínense que lo que reniegan en el ministerio los responsables de ceremonial, ¿no? Porque siempre les ordeno todo. Porque sentimos que en momentos como este, más cerca tenemos que estar, más simples, tenemos que ser más humildes y, y poner siempre mucho corazón en, en todo lo que hacemos, ¿no? porque nos damos cuenta de lo que está pasando y eso es lo importante, te das cuenta lo que está pasando, siempre al lado de, de nuestro pueblo gracias a todas las que están acá por poder acompañarlas yo a ustedes muchas gracias querida Ximena por tu historia militante, la de toda tu familia por, por acompañar, por estar siempre querida Rita la tarea que juntos llevamos durante un tiempo que se incluyó y que mejoró al sistema educativo fundamentalmente a los jardines mucho lo vamos a seguir haciendo sin no duda querida compañera Rosa profesional de abogada siempre en los momentos partidarios fundamentalmente acompañando bueno, Pollo compañero que conocimos en Anses cuando nos tocó por ese paso eh, trabajar en el área de seguridad social Carmen compañera de un barrio, concejal, representante del pueblo de Burlington con mucho orgullo de padre humilde, siempre al lado de los que menos tienen. ¡Sí! Sí, Esther, y ara, Bueno, gracias por, por, por la escuela, por la formación. Yo me, me formé con, con vos y con Hilda también, ¿no? De PIB. De, de, de eh, somos jóvenes todavía todos, pero. Me formé de pibe y les agradezco solidaridad, compromiso, esperanza. Todo eso representan las dos y, y mucha enseñanza de no dejar nunca de ser militante y de que no querérsela fundamentalmente, ¿no? Y han pasado las dos por, por lugares muy importantes y aquí están, siempre al lado de la, de la gente. Compañera referente del Frente Transversal, querida Rosa, eh, gracias también por, por todo el laburo organización social, siempre laburando al lado de, de los que menos tienen y justamente a los que sueñan con su casa, con su hábitat de poder vivir dignamente. Compañera de la JP, es una etapa también muy difícil en donde creo que hay que abrir mucho la cabeza para, para entender que tenemos que interpelar a todos, a todas y, bueno, y ser muy amplios en esta etapa a mi compañera vicepresidenta del PJ referente del movimiento Vita, en, en un día muy particular claro, gracias por, bueno, por estar hoy en, en la estructura política que es la columna vertebral del Frente de Todos que, que tenemos que, que poner en marcha, tenemos que armar. Bueno, parece que estaría bueno que la próxima vez que nos encontremos sea para, para la asunción de las autoridades del PJ de Burlingame. así que pensemos por ahí para el 26 de julio, pensemos a subir, bueno, querida Graciela, la dire de la escuela Mercedes Sosa, la primera escuela que inauguramos allá en Aritizado, en la pibes, en 2014. Bueno, tu amor, tu compromiso, el amor hacia esas figas, esos pibes que, bueno, que hoy muchos son hombres y, bueno, tienen una familia lo los seguimos viendo allá en Miandú, en el 2 de abril, en Barrio Mite. Eh, gracias por toda la tarea, querida Alex. Meterle lágrima que es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que puede pasar. Llorar en un sentimiento, decía a Waldir, ¿se acuerdan? Metir es su pecado, ¿no? Y. Bueno, y, y yo que tengo la, la oportunidad, el desafío de, de asomarme en ese edificio de la Avenida 9 de julio, en el piso 14, para que se ubiquen, del lado norte, o sea, viniendo del lado de la Panamericana. Tenemos, el, tenemos el, la imagen de la, Evita, de la Evita con el micrófono en el último discurso en, en el balcón de la Casa Rosada, en ese discurso muy emotivo en donde ella pide defender a, a Perón y a los trabajadores y a las trabajadoras. Que al lado del norte esa Evita combativa, esa habita comprometida con, con la revolución, con la revolución en paz, con los derechos de los niños, de los ancianos, de los trabajadores. Y del lado sur tenemos Levita, que, que recibe del lado sur, viniendo de la de Lanús, de, de Lomas, que recibe a, a los descamisados, que recibe a los pobres del conurbano, eh, con la flor, con mucho amor, con esa cara que, bueno, que veíamos en las imágenes que le ponía a los que menos tienen, a los más humildes, ese amor que profesaba dejando jirones dejando en su vida para que bueno, para que dejara de haber pobres en la Argentina nosotros tenemos que representar eso momentos momentos me parece que no, lo que no podemos hacer es esconder abajo de la alfombra lo que está pasando somos parte de un frente político que entendió después de, del 2015 y llegando al 2019 que había que defender que hay que defender a los trabajadores, a los que menos tienen, que, que había que unirse para sacar la patria adelante, para poner a la Argentina de pie. Y eso lo logramos, lo logramos, logramos después de, de muchas macanas que, que hacemos los dirigentes, de por ahí personalizar discusiones, peleas, que poco tienen que ver con lo que pasa en el periodo nuestro. A mí me gusta decir que hay que sintonizar un poquito más, como la radio, hay que sintonizar un poquito más con lo que pasa alrededor nuestro, poner un poco el oído, mirar qué es lo que le está pasando a nuestra gente. Si bien vemos una Argentina que, que de a pasito mejora, eso todavía no derrama, como se dice comúnmente, no, no derrama, derrama en, en, en trabajo, en mejora de salarios, en mejora del poder adquisitivo. Hay indicadores que son buenos, pero que no alcanzan. Y nosotros entendemos que no alcanzan. Y, y sabiendo esto, tenemos que lograr que nuestro frente político, que tiene diferencias, que tiene matices, que discute, lo tiene que hacer de, con un poquito más de, de compromiso con nuestro pueblo. No, no, a mí no me preguntan en ninguna esquina, ni de ni de un barrio de Catamarca, ni de Esquiú, ni de Campo en Santiago del Este, ni de Conurbano ni por las elecciones del año que viene, y por las internas, todo lo contrario. Me hablan de lo cara que está la leche, me hablan que el salario del, del compañero, del marido, no alcanza, no alcanza, y salarios de los trabajadores, trabajadores formales que no alcanzan. Aparecen esas competencias con, con algo que nosotros nunca vamos a dejar de hacer. Siempre hay una explicación cuando a mí me preguntan eh, ¿por qué del el Ministerio de Desarrollo Social con la asistencia, con los con los planes eh, a veces muy efectivos no son planes son programas, programas de asistencia a, a los que necesitan necesitan comer ni más ni menos que dos veces por día en muchos lugares eso todavía todavía falta, necesitan mejorar el sistema alimentario escolar y lo estamos haciendo necesitan de un plan potencial y lo vamos a hacer y y aparecen esas competencias del, del, del trabajador formal y la asistencia del Estado, ¿no? Correr de esa discusión la, la pelea de pobres contra pobres, de laburantes contra laburantes. Digo, hay, hay paritarias en marcha. Lo que, yo, digo, lo que pasa también cuando, cuando hay tanto debate interno es que no logramos contar lo que está pasando. Que bueno, este es un buen gobierno. Es un gobierno que trabaja todos los días. Es un gobierno que resuelve todos los días, pero que a veces cuesta mucho contar por estas dificultades que yo... Yo les estoy diciendo que ustedes la ven y que me parece que hay que intentar bajar un poco. No sirve tanto enojarnos entre nosotros, no sirve tanto lastimarnos entre nosotros. Lo digo porque a veces yo que soy un calentón, me enojo y, y digo cosas que no tengo que decir, pero bueno, bajar un poco porque, porque hay 17 millones de argentinos que son pobres y son indigentes. Hay 17 millones de argentinos que son pobres. Son pobres, indigentes muchos, y ahí vamos a estar. Entonces, desde Chaco, desde Los Toldos, desde Hurlingham, desde, desde donde está el presidente, todos queremos lo mismo. Ahora, si todos queremos lo mismo, expliquémoslo todos juntos a la sociedad. Yo trabajo para eso. Si todos queremos lo mismo, que no vuelvan los que destruyeron el aparato productivo. Que no vuelvan los que nos golpearon con los tarifazos. Que no vuelvan aquellos que endeudaron la Argentina y la dejaron como la dejaron. Tratemos de sentarnos todos juntos en una mesa. Yo trabajo todos los días para eso. Sentémonos todos juntos. Vale la pena, vale la pena ver la cara de un pibito como vi en San Damián recién, con la pelota en el pie, diciendo que necesitaba más camiseta, que estaba contento porque en la, en la sociedad de San Damián, después de muchos años, le vamos a techar el teclado para que la cancha esté techada. Y porque vengo, <risa> hoy no quiero gritar, porque tengo un muy... Y porque vengo de Ceiza, vengo de muchos habrán ido a las piletas de Ceiza, a las piletas de Vita. Vengo de Ceiza de poner en marcha con el equipo del Ministerio las colonias de vacaciones de invierno de acá hasta diciembre. Todos los días, todos los días. Alrededor de mil nenas, nenes, de merenderos, de comedores, de iglesias, de sindicatos, de escuelas, de todo el conurbano, van a ir al Parque de los Derechos, a hacer deportes, a hacer que en las piletas, seguridad vial, a ver cursos y, y que puedan contar su identidad, y que puedan tener una clase también de, de, de, de política de alimentación saludable y que puedan hacer yoga los nenes también, con, con, bueno, con las profes que estaban ahí o sea, ver a, a nuestros pibes de los barrios disfrutando de esas colonias de, de vacaciones de invierno era verla la Evita hoy, hoy la vi Evita varias veces la vi en Ezeiza, la vi en San Damián la veo acá con las compañeras hoy la, veo Evita, la vi Evita muchas veces me parece que esas, ese es el mejor homenaje convencido que es el mejor homenaje es el homenaje con, con el corazón a una mujer que, que transformó a una mujer que revolucionó re en su momento, en ese tiempo, una mujer que se hizo cargo el, el recuerdo de las damas de beneficencia y Evita planteándoles que, que ella era la que se iba a hacer cargo de todos los pobres de la Argentina y, y marcó una huella y nos marcó a todos. Que Evita sea en este natalicio un poco el camino que tenemos que transitar en este frente de todos para tranquilizar para tener en claro los objetivos. ¿Qué diferencia puede haber entre quienes somos parte del Frente de Todos de querer recuperar el trabajo para los que no tienen? ¿Qué diferencia puede haber entre los que representamos el Frente de Todos e integramos el Frente de Todos de que un pibe o una piba coma bien en el colegio? ¿Qué diferencia puede haber entre los que somos militantes del peronismo y del Frente de Todos en querer seguir abriendo, abriendo fábricas para que haya más trabajo? ¿Qué diferencia puede haber entre los militantes del Frente de Todos y los que somos parte de un gobierno en abrir más hospitales, en poder tener más espacio de primera infancia, en poder tener más escuelas técnicas, en poder tener más universidades. En la mesa del Frente de Todos hay que poner esos temas. Miren las cosas que tenemos para seguir trabajando juntos. Miren los motivos que tenemos para seguir trabajando juntos después. Cuando llegue el momento y cuando corresponda el año que viene me gusta siempre decir estamos más cerca de la elección que pasó que de la que viene. Nadie, nadie, y ustedes me van a, van a sentarlo con la cabeza diciéndome que sí, nadie pregunta por la elección de la, del año que viene, nadie pregunta por candidaturas, todos nos están preguntando si vamos a parar la inflación, si vamos a lograr que los precios bajen, si vamos a mejorar el poder adquisitivo, si la plata va a alcanzar, si el jubilado va a poder estar mejor, si la hora si la de los jubilados va a poder estar mejor todos, todos seguramente nos preguntan eso y ahí tenemos que estar todos juntos, todos juntos los que fuimos depositarios de la esperanza de la gente hay algo que nosotros no podemos no entender El año en el 2019 fuimos depositarios de esperanzas, de expectativas y de poderle construir futuro a millones de argentinos que venían golpeados por todo lo que dije no le podemos fallar no le tenemos que fallar y no les vamos a fallar créanme que no les vamos a fallar que no les vamos a fallar porque un gobierno peronista no falla un gobierno peronista no fracasa un gobierno peronista genera trabajo un gobierno peronista saca a su vecino de la pobreza miren todo lo que tenemos para hacer dejando velado. De Discusiones que no le importa a nadie, que no le importa a nadie. Así que desde aquí, desde mi única querido, desde mi única amado, vayamos todos juntos a cada casa, en cada barrio, a decirles que vamos a recuperar la Argentina con trabajo, con derecho, con igualdad y con inclusión. Los quiero mucho, los quiero mucho, mucha fuerza. ¡Viva Evita! ¡Viva Evita! ¡Viva Evita! Gracias a todos.